Buenas tardes amigos, este es su servidor Chinto Ramos, y esto es El Atracón, le presentamos sus atletas. Bueno, mi nombre es Tati, eh, pero mi verdadero nombre es Katriuchka con K, y me dicen Tati porque cuando yo era chiquita, eh, mi madre siempre me decía, mira Tati quieta, Tati quieta, y pues me quedé Tati, y yo voy a ganar esta competencia porque yo sé brincar belja, Yo soy flexible. Y puyo y corto. Chacho, puyo a correr y corto camino, papi. Me tiro sin chancle, eso es la que hay. Yo voy a ganar. De alguna manera, yo pienso en el fondo, que yo voy a ganar esta competencia. El entrenamiento que tengo es muy intenso. Hacemos diferentes ejercicios con una combinación de correr y Pesas. En el convento, las monjas nos necesitamos. Y después los vamos a regresar a la iglesia. Hola, mi nombre es Carmen y yo voy a ganar esta competencia porque yo sé cómo funcionan todas las protocolas y el consejero de aquí. Y yo he estado trabajando muy for para esto. top of de eso, trabajo en un hospital. Yo soy una nurse en el hospital en el Bronx. Y ahí sí que se ponen las cosas bien feas. Y tienes que estar fuerte y tienes que ser fuerte con los pacientes también. Hola, me llamo Stephanie. No sé realmente lo que estoy haciendo aquí um i went to a casting and they said i'd be perfect for this role i told them i don't know spanish but they insisted so i'm here hola mi nombre es, es Greg o ramirez mire señor oh por favor el o es octavio okay octavio yo soy aquí por mi intelecto, mi intelecto. Yo puedo ganar este carrera por mis inventos. Porque ellos no saben, miren esto, miren esto. Ellos no saben que yo sé, ¿ok? El músculo, el músculo más importante, no es esto, es el cerebro. Mi nombre es Daniel Sina. No puedo creer que esto es una carrera. Es que evidentemente yo voy a ganar. Por favor, miren a los demás. ¿Qué es esto? I guess I'm just gonna follow everybody else. Aquí nuevamente su anfitrión Chinto Ramos. Bueno, ya conocieron a nuestros atletas profesionales. Conozcan los premios de esta carrera. that Did he see a million Sorry, no no English, Mamita. Thank you. <laughs> Malca, listo El ganador es Daniel Sina. Bueno, de alguna manera, la cuchara de plástico no me tomó de sorpresa. En el fondo, yo había practicado. La cuchara plástica con oh, el una huevo. Una cuchara de plástico. Una cuchara de plástico en el convento. Pensé sí. que de alguna manera la cuchara de plástico era posible. Porque de alguna de manera en el fondo, la cuchara de plástico existe. Miren que me ponen. Mira, y que me ponen una cuchara de plástico. ¿Qué es eso? Pues claro que iba a perderse esa cuchara, iba rebotando, el huevo iba rebotando, rebotando. Hello, ¡Qué pantalones! ¡Ay, bendito! Esto es comprado. La próxima vez yo hago un invento mucho más mejor. Necesito hacerlo. aquí hubo trampas. Adivinen quién va a ser millonario muy pronto. ¿Y qué pasará en nuestra próxima carrera? ¿Quién ganará? No se lo pueden perder. Será hasta la próxima. Esto es El Atracón.